Toda mi vida para ti, el tiempo te lo regalé me dijeron que aprende a morir Me dijeron que aprende a caer Me estoy apagando y nadie lo nota Llevo en la mano un cacho de alma rota Con esos países pegados en la bota, Brindando borrachos por la vieja Europa Recuerdo que tú me hacías magia Si bien tus ojos un brillo esperanza Somos trimilenarios de la raza Paz y armas, pan y tafa. Que estoy escapándome de los cazas Que se me espacio el camino y se baja El poquitillo que trayas de agua Debo escribir las frases que te cambian Llevo en la espalda miles de canciones para purificar a los pecadores Yo ya he visto muchos predicadores Gritando en la plaza y bebiendo cartones. Me pone prohibido los soñadores. Pero yo no me creo que pone el dinero al camino que su pecho impone Desde chiquitito nos llaman patrones Hilando tan fino que el se me descose Me gano el dinero pegándole poses Lo puedes sentir hasta leyendo los morse Me dicen caballo, los payos te oyen Y eso es power, son galones Convierto a cuando en periñones Desde la fragua en guagua al project Enjuaga su cara y a Juan marrones No te me pongas tú triste en la vida a Ni me dijeron tú tienes la llama sentir encendir de secreto pa' salir a la ruina Hombre, para salir humo a la machina yeah. Voy a cumplir todos los que te tíes si quieres uno te voy a dar 10. La postalita detrás de la vías. Marco los diálogos los que me sonríen, Estamos buscando los ntn cuéntame cuánto tú tienes, quemando la casa de apuestas, eres tu deuda, si eres tus bienes, eres tus males, a veces me paro a pensarlo para ver qué sucede, pa' cuando te dicen no puedes, están enfadados porque nunca les lleve. Llores que llueve, dj playero de acero el mercedes, venden la farola en la estación de trenes, vivo por el tico y poderes, tito del level, tú por el chelé, eso es una pena, ramo una chela a la acera por los que se mueren, por buscarse las pelas, se ganan una pela. play, se vive como se puede, dicen que tire más barras con no puedo callarme hasta que me disparen, soy en el padre de cristo, viviendo. En el pleito, luchan por dinares. Aquí estamos fácil, vivimos tranquilos. Bajo el sol solecito no aguantan vampiros. Tenemos un plan, tiramos del hilo. Luchamos, ganamos y lo repartimos.